Seguís este, desmenuzando el boletín <risa> oficial y se desprende de allí, porque, aumento. Porque además, en los taxis, taxis y remises, exactamente. Porque además, digo, eh, no es que sea complicado, pero hay muchas diferenciaciones. Porque de hecho, no es lo mismo la bajada de bandera. La que están viendo ahora es la que rige en el Gran Mendoza. Pero claro. después, es distinta para los distintos oasis de la provincia. Uh -huh. Es decir, es una tarifa distinta. Ahora, si podemos claro. poner el boletín oficial, me gustaría poder diferenciarles lo que cuesta, por ejemplo, en el este, en el sur, etcétera. Porque, claro, como bien vos decís, hay diferencias. Bueno, es lo mismo que nos pasa cuando hablamos de la nafta, ¿no? Sí. Siempre mostramos nosotros el valor de la nafta aquí en el Gran Mendoza eh, y, en realidad, va variando de acuerdo a la zona geográfica. Y como nos miran mucho en muchos lugares de la provincia, tenemos que aclararlo. Nosotros generalmente mostramos lo del Gran Mendoza. Exactamente. Pero después tiene variaciones... En el resto de la provincia. Y ahí, ¿no? acá en el boletín oficial están bien especificados lo que te sale, por ejemplo, en el Gran Mendoza. La tarifa diurna es la que ustedes están viendo ahora con una bajada de bandera de 172 pesos y una nocturna de 206 pesos. Pero si después hablas, por ejemplo, de la zona centro, sur, norte, este y la localidad de Ospallata, en la provincia de Mendoza, ahí ya tenés una bajada de bandera que está en 191 pesos para la tarifa diurna y 229 pesos para la tarifa nocturna. Lo que me sorprende en este caso es que es más caro Ahora, que en el Gran Mendoza. Taxi, subirte al taxi sale eso, ya el hecho de sentarte Exactamente. y pedirle que te lleven sale eso. Exactamente. Allí en el boletín oficial es difícil compartir con ustedes absolutamente todos los, los números, pero allí en el boletín oficial tenés bien, tenés bien diferenciado lo que te cuesta uh -huh. En cada lugar que te subas en la provincia, tomarte un taxi. Como bien vos decís, esto es subirte. Después tenés la ficha, que es la que se calcula cada una determinada cantidad de metros. Claro. Y es justamente lo que te va aumentando y lo que va cambiando la tarifa uh -huh. en función de cuán largo sea el viaje lo que, que paga, quieras finalmente. hacer. Claro, Ahora, esto es para algunos, fíjate que para algunos taxistas es tomado como una buena noticia y para otros taxistas entienden que es muy difícil el sostenimiento del sistema uh -huh. porque lo pensás dos veces si te tenés que tomar un y taxi. No es barato. Hoy cualquier trayecto bastante, eh, no, de haber, regular, normal, no demasiado largo, no te sale menos de 500 pesos. Claro. Y ahora, hoy, ¿no? Ahora con la modificación de esta tarifa puede ser un poquito más. Eh, lo otro que tenemos que agregar es que eh, puede ser que demore un poquito el sistema en terminar de calibrarse por completo. Esto pasa también con los colectivos. Viste que cuando se determinan los aumentos, después hay muchos que nos dicen, acá no aumentó, acá tampoco. Claro. Es porque de a poquito y a medida que van corriendo los días, se van calibrando uh -huh. los sistemas como para poder establecer estos aumentos. Pero entonces, después de todas las audiencias públicas que se celebraron hace unos meses, ya tenemos los aumentos. En taxis y remises... En agua y saneamiento y también en micros, recuerden entonces, en torno a micros, a partir del mes de diciembre, el aumento en el boleto será o se irá a 60 pesos.